Bueno amigos, pues hoy vamos a, a rofear este pequeño techo, es un 14-12 y lo que quiero quiero mostrar paso por paso cómo se cómo es que se rofea cuando tienes un techo de estos chiquitos. Hay veces que los sheds que tienes pues tú lo puedes hacer solo, pero ya con un poquito de, de información pues vas a ver que no es difícil. Uh, simplemente pues la práctica va, va uno haciéndose más bueno a uh, esta lámina va primero la de abajo y después vamos a poner el papel lo que es el papel sintético y después la lámina de la orilla arriba del papel no lo tienes que hacer así a uh, uh, uno muchas veces pues pone primero el papel después la lámina pero quería enseñar paso por paso aquí como la pongo la pongo más o menos que se venga con el techo un poquito más un poquito más levantada para que aviente ah, aviente el agua así pero pero casi viene siguiendo lo que lo que es el filo ah, lo dejamos al gas de, de lado a lado y ahorita vamos a poner el papel y después la lámina de la otra orilla que si le debes de dejar uh, yo le dejo una pulgada o dos pulgadas porque hay veces que se te baja o se te levanta y ya pues lo puedes anivelar porque en este papel sintético hay unos que hay unos que se estiran, se estiran bien feos no quedan derechos entonces tienes que irle ahí moviendo pero bueno, voy a poner el de este lado bueno pues entonces ya ponemos la de esta esquina yo lo que le estoy haciendo es ponerla aquí marcarle donde se le va a cortar arriba y hacerle el ángulo acá abajo esta lámina uh, estoy haciendo esto esta es uh, es de Lowes y, y no tiene una sacadita que tienen otras láminas para este lado así que por eso le marqué por el lado de atrás más fácil entonces vamos a cortarle ok ya le corté aquí es donde iba el ángulo entonces aquí le doblé y esta la voy a meter abajo de la otra lámina la, la banda tiene exactamente 10 pies y la y la lámina también tiene 10 pies entonces en vez de doblarle yo aquella le estoy doblando a esta Ok, bueno, pues ya ya quedó aquí. Entonces aquí lo que... Ah, no. Ok. Pues ya quedó aquí la la lámina les voy a enseñar cómo quedó el corte ahí está ya la feiza va detrás y ahí ya ya está listo entonces vamos a poner el otro lado vamos a hacer el mismo proceso la lámina después ya nomás le cortamos allá allá atrás en el ángulo que, que queda derecho ahí en medio bueno pues ya tenemos el papel el papel y la lámina puesta y ahora vamos a vamos a poner lo que es la starter A ver. ok entonces uh, yo para la starter voy a usar esta te una teja uh, pero la voy a voltear al revés para que quede la parte gruesa igualmente mira yo la pongo más o menos a una cuarta la puedes poner más o menos, o sea, no tiene que ir exacta esta teja. Esta teja se llama la architecture, la arquitecta y, y es más sencilla para ponerse que la otra que tiene tres uh, que se llama la truita el que tiene tres, tres lengüitas. Entonces ahorita voy a poner una entera. Mira, de este color estamos poniendo. Le voy a poner una entera. Le voy a dejar una media pulgada salido para este lado también. Ahí yo me la llevo al tanteo, pero si no puedes pasarla unas dos, tres pulgadas. Le tiras chalk line y ya le cortas después, como prefieras. Entonces estas pistolas que yo tengo, la Bostitch te voy a poner el link aquí en la, en la descripción por si la quieres comprar. Esta me gusta mucho porque tiene los números acá del escalón. Tú la puedes mover, mira, yo la traigo a 7 pulgadas 3 cuartos, que es lo que me gusta darle a mis escalones para que estén más largos, menos posibilidad del agua que se meta y, y pues con más... Uh, con más razón cuando están los techos bien parados porque digo que están más aplanados, ahí es donde el agua se queda más tiempo en el techo. Mm. La tengo a 7, 3 cuartos, así es como corto mis escalones. Aquí tengo unos cortados y, y te voy a enseñar cómo ponemos el primero. Mira, el primero iría a 7 pulgadas con 3 cuartos. Lo ponemos de los dos lados. La media pulgada salido. Y acá abajo en la línea clavo mira aquí tiene la teja tiene esta parte aquí entonces aquí es donde va la va la otra teja un ejemplo mira aquí tengo el resto de los pedazos de ahí este fuera aquí mira en la línea, aquí más o menos siempre queda así Depende de la pistola y como la instale el rofero, pero usualmente así, poquito arriba, uh, pero ahí ahí va. Entonces, a la primera le cortamos 7, 3 cuartos, a la otra le cortamos lo doble, que vienen siendo 7, son 15 y media. Entonces le cortamos 15 y media, usamos el pedazo largo. Está. Mira. Entonces yo ya tengo los otros pedazos listos. ¿Te acuerdas el pedazo que corté de 7 tres cuartos? Es este pedazo, se lo corté al primero. Y el pedazo de 15 se lo corté al, al tercero. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Um, por ejemplo, si yo lo ando haciendo, le puedo poner las tres tejas. Nomás las clavo de aquí y las corto ya cuando están puestas. Agarro mi pistola para no andar midiendo. Le hago una, dos y le corto ahí no tiene que ser exactamente 7 3 cuartos sabes que va a faltar media o sobrar media pero mientras tengas el escalón más de 5 pulgadas ahí te, ah, te va a dar bien quiero aprovechar para decirte ah, que este esta casita que estoy haciendo, este techo pequeño, es parte de un video de una playhouse, de una casa para los niños que, que estoy haciendo. Entonces, ves a mis otros videos, aquí te dejo el link abajo para que mires cómo, cómo, cómo es que estoy construyendo esta casita. Está quedando bien bonita, son dos pisos adentro. Arriba tiene otro piso. Y y abajo es lo uh, no, no, no más normal y con el porche de qué lado al rato lo vas a mirar pero te invito a que te suscribas dale like y um, creo que ojalá te haya ayudado mi información creo que, que este es un paso bien importante por todos instalamos diferente y, y hay veces que, que uno, unas personas lo dejan muy pequeño el escalón y ahí es donde se mete el agua o hay veces que el clavo Ah, queda muy arriba, esto es bien importante porque muchas veces cuando andan bien rápido ponen el clavo acá o tiene mucha presión la pistola mira, déjate enseño ah, mira, ahí le voy a dar toda la presión esto es lo bonito de esta pistola tiene para cinco velocidades mira, ahí está la más alta 4, 3, 2, una, una es la más despacito por eso me gusta mucho, la puedes regular bien fácil es lo que pasa que no regulan las pistolas y se pasan los clavos mira bueno, ahorita está medio fresco el clima, pero si está caliente y le das a toda presión eh, se te va a pasar el clavo y por eso las tejas se, se están volando después y recuerda que es aquí arribita, arribita casi de donde va la teja con que tape el clavo, nada más porque porque acá arriba ya nada más agarraría una, una capa de teja y no agarraría lo, lo que son las, las dos. Déjalo pongo. Bueno, pues esto era poquito de, de, de mi video de cómo hacer los escalones. Ahí ya le sigues lo mismo. Acuérdate de esto acuérdate de tu starter que debe de debe de de quedar un escalón adelantado de la primera teja porque si no se te va el agua por ahí en medio entonces pues es bien sencillo amigos esto pues allá uno le va cerrando y le vas cortando nomás según vaya y, y pues ahí ahí la llevamos 7 3 cuartos recuerden y ahí les va a salir bien bonito es mejor los escalones largos yo, yo lo casi toda mi, mi mi carrera de rufero lo he hecho de 5 pulgadas más o menos, de 4 tejas, uh, saco el escalones, los escalones, empiezo a sacar los escalones, pero aquí nada más uso 3 tejas y ya me uso los escalones que voy cortando. Bueno pues ojalá les haya ayudado, déjenme en los comentarios qué piensan, un saludo hasta allá donde andan y feliz navidad a todos.